Eh, en estos cinco minutos de Gnosis, eh, nuevamente aquí para reflexionar hoy sobre lo que decimos que el exterior es lo interior. Un gran filósofo dijo que eh, lo exterior es el reflejo o la reflexión de lo interior. La imagen exterior que tenemos, es decir, cómo somos frente a los demás y también las circunstancias eh, que nos rodean, es el resultado de nuestra autoimagen interior. Eso que nosotros decimos, la imagen psicológica, eh, nuestra vida psicológica o nuestro país psicológico. Si nuestra imagen interior es muy pobre, es decir, estamos llenos de defectos, de vicios, de traumas, miedos, de envidias, de celos, etcétera, etcétera, todo aquello que nos suceda en el mundo exterior eh, va a ser o resultado de todo ese mundo interno, es decir, de todos esos traumas, vicios, etcétera, etcétera, que cargamos dentro. Obviamente que eh, todas esas circunstancias, esos eventos eh, que van a surgir en nuestra vida van a ser eventos desagradables si en nuestro interior cargamos eh, todo ese mundo negativo, todos esos aspectos negativos que en mayor o menor medida todos tenemos. Entonces, para que nuestra vida sea una vida mejor, debemos hacer un cambio radical y definitivo. Debemos hacer lo que nosotros decimos una revolución psicológica. Es decir, cambiar integralmente todos aquellos aspectos negativos y transformarlos en positivos. Y cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Generalmente vivimos en mundos equivocados, vivimos más en el mundo exterior identificados con todas las cosas que pasan, los eventos, eh, las situaciones que nos pasan en, diariamente y nos olvidamos de trabajar, de conocer ese mundo interior del que hablamos. Es decir, si nosotros conociéramos un poco más y nos dedicáramos a estudiar profundamente qué sucede en nuestro interior... La vida para nosotros cambiaría y cambiaríamos, por ende, nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Eh, es importante este cambio para que todos los eventos ya no sean tan desagradables si no comencemos a tener eh, eventos un poco más agradables y una eh, mejor vida. Bueno, eh, nos encontramos en el próximo micro. Muchas gracias.